Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de juan manuel santo está detrás de este atentado no tengo dudas la hazaña asesina de la oligarquía colombiana y estoy seguro aparecerán todas las pruebas estoy seguro pero los primeros elementos de investigación apuntan a bogotá